Hola, hola, ¿cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo. He decidido realizar este video para hablarles sobre este tema sobre las palabras afectuosas, románticas, cariñosas o afectivas en español. Este video surgió luego del video sobre las malas palabras en, el pa en español así que algunas personas me han escrito pidiéndome cuáles son por otro lado las palabras bonitas, románticas, afectuosas que existen en español. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio vas a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida. Si es la primera vez que me ves o me escuchas considera suscribirte a la página Facebook y al canal YouTube de Español Real ya que de este modo no vas a perderte ninguno de los vídeos y de los vídeos en vivo como este. Bueno, el objetivo de este vídeo es hablarte sobre estas palabras que son palabras eh, positivas, bonitas y un poco interactuar contigo para eh, saber si conoces alguna de estas palabras y este va a ser uno, eh, va a ser el primero de muchos videos sobre este tema. Bueno, eh, quiero comenzar diciendo que el español es una lengua eh, romance como muchas otras lenguas así que por definición es una lengua eh, eh, af afectuosa, una lengua romántica así que eh, el español no es ajeno a, a todo este lenguaje eh, romántico así que en primer lugar decirte eso, luego las palabras eh, amorosas o afectuosas son palabras positivas son todo lo contrario de las malas palabras y se emplean para eh, expresar emociones para e expresar sentimientos sentimientos de amor eh, de cariño de compañerismo o de afecto en general son palabras que se emplean entre parejas no necesariamente entre parejas que están en una relación amorosa sino entre amigos, entre compañeros, entre parientes, ¿no? entre eh, familiares así que es muy importante que conozcas estas palabras ya que empleando estas palabras o estas frases tu español va a sonar más auténtico, más real y los hispanohablantes nativos empleamos muchas de estas palabras día a día incluso forman, son tan utilizadas que forman parte eh, del lenguaje corriente forman parte de nuestra cultura y eh, de nuestra manera de vivir bueno, explicado todo esto, qué cosa es un poco el español como origen, como una lengua romántica y que son estas palabras eh, a continuación la idea de este vídeo es enlistarte un poco algunas palabras algunas frases que los hispanohablantes utilizamos muy a menudo y que muestran eh, afecto cariño amor así que vamos a comenzar bueno lo primero la primera palabra eh, que tengo aquí en la lista es decir me gustas, me gustas a una persona le puedes decir me gustas, me agradas y se traduce como que eh, se siente una atracción por una persona, luego se puede decir te quiero y posteriormente te amo, ¿no? digamos hablando eh, un poco en una escala de intensidad ese sería el orden decir me gustas te quiero, te amo, te adoro. Así que todas estas frases simbolizan eso, un afecto, un vínculo eh, afectivo o eh, amor en general. Esto se puede decir entre parejas, se suele decir mucho entre parejas o eh, también entre miembros eh, cercanos de una familia, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? O entre hermanos ahora también existen palabras como decir por ejemplo eh, amor amor es una de las palabras aquí tengo anotado que es muy pero muy utilizada en español incluso los hispanohablantes eh, la empleamos eh, en distintos ámbitos puede ser eh, en el ámbito de la cultura, de la música, del entretenimiento, muchas canciones incluyen, muchas canciones compuestas en español incluyen la palabra amor por ejemplo o cariño y eh, muchos ámbitos el ámbito deportivo, profesional, es una palabra que es muy pero muy empleada, amor y también se emplea para llamar a una persona ¿no? o eh, para para decirle que me siento que hay un vínculo con una persona así que eh, las personas le pueden decir amor, cariño, cielo aquí tengo anotado también se suele decir mucho cielo, amor, cariño, eh, guapa o guapo para decir que una persona eh, es, es este, bella o es bonita así que incluso esta palabra guapo o guapa está es tan utilizada que forma parte del lenguaje eh, corriente incluso entre personas desconocidas eh, puede ser que te digan guapo o guapa o cariño o mi amor así que depende mucho del hispanohablante y del país en algunos países eh, en América o en España estos usos son muy eh, comunes son muy naturales así que no te sorprendas si por ejemplo eh, algún camarero o una camarera en un restaurante te puede decir guapo guapa o en una tienda te pueden decir cariño eh, mi vida, amor, ese tipo de cosas ¿no? en muchos países se emplea como algo natural como algo normal y también se emplea entre personas que tienen un vínculo eh, cercano que tienen una relación cercana así que depende mucho del contexto pero básicamente estas son las palabras que se emplean eh, en español así que repetimos eh, guapo, guapa, linda, lindo, eh, lindura aquí tengo anotado también porque existe lindura eh, amor o mi amor, cariño, guapo bueno lo habíamos dicho eh, cielo eh, bella o bello belleza también se puede decir a una persona no, muchas de estas palabras también se emplean para eh, crear un vínculo, por ejemplo, un vínculo comercial o amical. Así que muchas personas tienen tendencia o utilizan estas palabras para poder eh, crear ese primer contacto y para poder eh, comenzar algo, una relación, ya sea una, una relación eh, profesional, comercial, amical o una relación afectiva así que hispanohablante estas son algunas de las palabras eh, que quería presentarte y de las cuales quería hablarte el día de hoy existen muchas otras así que te invito a escribir debajo debajo deja tus comentarios si conoces otras si has a lo mejor has oído otras cuéntame debajo este video va a quedar aquí, grabado, registrado en el muro eh, de español real, lo voy a compartir a través de mi canal en YouTube y este es un primer video de una serie de videos sobre este tema. Más adelante voy a realizar más videos con una lista de las palabras eh, románticas, amorosas, más empleadas en español. Así que escríbeme debajo qué otras eh, palabras o frases eh, has escuchado o conoces eh, en español estoy seguro que eh, van a ser de gran utilidad ya que ese es el objetivo de español real es que te puedas eh, que puedas escuchar el, el español real, el español auténtico. Y estas palabras forman parte del lenguaje eh, corriente de los hispanohablantes. Así que espero que te haya gustado el video de hoy. Este es un primer video, como lo dije al inicio, voy a realizar mucho más videos. Suscríbete al canal en YouTube, ya que de este modo no te vas a perder ninguno de los videos. Como cada semana realizo videos en vivo y eh, a continuación voy a pasar a leer algunos de los comentarios para responder a las preguntas me escriben saludos, gracias, saludo desde Brasil, saludo presente en español real, hola Aline, saludos a todos, está Ceci, bueno Ceci nos pregunta, acá hay un, dos preguntas nos pregunta Ceci, eh, sobre amar y querer. Bueno Ceci, gracias por tu pregunta, básicamente la diferencia entre amar y querer es la intensidad, también puede ser el tiempo, ya que eh, querer es algo, eh, perdón, amar es más intenso que querer, eso es básicamente eh, la diferencia y el sentido de, estas, de estos dos verbos en español cuando una persona dice que ama a alguien o, les, o le dice literalmente te amo quiere decir que es un sentimiento muy fuerte y que existe un vínculo eh, muy estrecho puede ser una madre con un hijo o puede ser eh, una pareja de, de novios o de esposos en esos casos se dice te amo y querer es más entre amigos o personas que se conocen no de mucho tiempo que no existe un vínculo tan fuerte así que básicamente ese es el sentido nos dice Aline de la palabra corazón sí nos, nos habla de la palabra corazón exactamente la palabra corazón al igual que guapo guapa o en algunos casos al igual que mi amor o amor eh, es muy eh, coloquial en muchos países hispanohablantes en muchos eh, países de, de habla hispana se suele decir corazón a una persona así que te puedes encontrar con alguien en la calle que te dice que te trata de ese modo que te dice corazón tal vez en un bar en un restaurante en un café personas que no conoces y eh, para atenderte de una manera más afectiva más amorosa te pueden llamar corazón o lindura guapo por ejemplo en España se suele utilizar mucho guapo guapa así que eh, te puedes encontrar con personas que te llamen de ese modo ¿no? quiere decir que su intención es eh, ser amables, ser corteses y este, eh, crear un buen ambiente ¿no? positivo así que este es el sentido en el cual se utiliza también se utiliza en el otro sentido en el sentido eh, de relación de pareja en una relación eh, romántica ¿no? también se emplea en ese sentido bueno amigos Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Regálame deditos hacia arriba, me gusta, ya que de este modo vamos a llegar a más personas. También comparte este video con tus amigos y con otras personas, ya que de, esta, eh, de este modo las personas allá afuera que están estudiando español, al igual que tú, podrán beneficiarse de esta valiosa información sin más te saludo espero que pases un muy buen fin de semana y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñ